Yo entendí pollo. Y las chicas estaban riendo, riendo y riendo. Todos me hablaron, era jote. Hola, ¿cómo estás? Soy Jolly. Bienvenida a mi canal. El canal se llama La Jolly Channel. Bienvenidos. ¿Por qué tengo ese polera? Porque mi amigo italiano me regaló eso. Me gustaría hoy día hablar sobre algo que está cerca de mi corazón. Que es los modismos chilenos. Los chilenismos. Hice un listado. Vamos a hablar sobre 10 chilenismos que me encanta, que amo. Amo Chile y para mí Chile es mi casa. Polonia y Chile son mis dos casas. Cuando pienso casa, no tengo un lugar específico en mi cabeza. La gente dice siempre que la casa está donde está tu corazón en mi corazón está seguramente acá en Chile. Una pequeñita historia, entonces yo llegué a Chile en 2015 y yo pensé que hablo español. En Polonia yo tuve clases de español una vez a la semana, tres horas, sí, sí, yo sé, es muy intenso. Y pensé que ya estoy lista para vivir en otro país donde hablan español. Antes de viajar, no escuché mucho sobre Chile, pero cuando llegué, descubrí que no entiendo nada. La verdad, era un terror, porque la gente me hablaba palabras y yo no entendía nada. Ok, entendía como cuando me hablaron en español, pero cuando usaron los modismos que pasa a todos, que viajan a Chile, no entienden nada. Ahora, me gustaría compartir con ustedes las palabras que no entendía al principio. Si en tu país se dice muy parecido, muy bien, pero son palabras que para mí fueron nuevas y yo no pude entender estas palabras, quiero traducir los chilenismos a inglés. Primera palabra, palabra hotep. Ahora, ¿qué es hotep? Significa un pajarito y está dándole las vueltas. Pero otro significado es que alguien está interesado en ti. Una persona que está dando vueltas. Porque ese hombre busca las oportunidades. Palabra número dos, panorama. En una frase puedes decir, tengo un panorama. O tienes algún panorama para hoy, por ejemplo, significa si tú tienes algunos planes. Are you doing anything today? Así podríamos traducir a inglés. Al principio yo pensé que me preguntan sobre los paisajes, porque panorama significa paisaje. Entonces no entendía muy bien sobre qué me preguntan. Palabra número 3, pololo. Hay una historia. Yo llegué a Santiago de Chile y luego, después de un par de días, fui a almorzar con dos chicas. Me empezaron a preguntar cosas de mi vida. Estamos comiendo, yo estaba comiendo vegetales con arroz. Y me preguntaron, ¿tienes un pololo? Obviamente, como en español de España no se dice esa palabra, no entendí. Entonces... Conecté con pollo y dije, no tengo pollo, tengo los vegetales. Las chicas estaban reyendo, reyendo y reyendo, creo que por cinco minutos. Pololo significa boyfriend. Palabra número cuatro, palabra fome. Y significa que está aburrido. Por ejemplo, que fome significa, que aburrido. Y en inglés significa so boring. De todas las palabras, palabra número 5 es creo que más importante para los chilenos. Bueno, una de las más importantes. Palabra po. Es versión corta de pues. Y se agrega po a todo. Por ejemplo, si po, ya po, vamos po. Palabra po es tan chistosa y más chistosa cuando mis alumnos agregan po a palabras en inglés. <risa> Es muy chistoso. ¿Cómo podrías traducir eso? Es though, though. Palabra número 6, seco. Se escucha mucho esa palabra en Chile. Es muy popular. Significa que alguien es brillante, que está al frente de los otros, y que es mejor de los otros. Entonces, podrías traducir como brilliant o smart. Palabra número 7, palta. ¿Qué es palta? Now, the avocado. En inglés y acá se dice palta. Si tú vas a ir a un restaurante y vas a escuchar palta, ya sabes. Rape, yeah. with... Es muy popular acá y es muy delicioso. Yo creo que palta por acá es mejor que en otras partes del mundo. No probé mucho, pero por ahora sí, es mejor. <laughs> palabra número 8 Esa palabra me encanta. Al tiro significa en inglés straight away o right away, entonces es muy chistoso porque de verdad me gusta como suena y es como rápido, rápido y muévete, que algo debe ser hecho al tiro, rápidamente y que cosas necesitan pasar ahora ya. Por ejemplo, se dice dame ese informe al tiro. Palabra número 9. Weon, We are, we are. Ahora, quiero decir que, ok, ok, yo sé, pueden ser malas, pero depende cómo tú estés diciendo eso, importa la entonación, porque wea es cosa, think, weón es como bro, y weona es como sis. Entonces, si tú vas a decir, vamos weona, significa let's go sis, y no es nada malo. Pero si tú vas obviamente a gritar, ¡Y weona! en ese caso no, no es bueno. Y también se ocupa mucho WEA. Seguramente si tú vas a llegar a Chile vas a escuchar todo el tiempo WEA, WEA, WEA. Es así como la gente se comunica por acá y la verdad está perfecto. De verdad, está perfecto. No hay que cambiar nada. Está perfecto. Palabra número 10, cachai. Significa, do you understand? Si tú quieres usar eso en una frase podrías decir Oye weón, ¿cachai? Significa en inglés, hey bro, do you understand me? Es todo por hoy, gracias por ver este video Este video fue un poquito distinto Quería mostrar un poquito la cultura donde yo vivo ahora Y cómo me siento conectada Amo Chile, quería explicar un poquito cómo es la lengua y también quería mostrar dónde yo vivo, cómo se habla por acá. Tal vez vas a viajar y vas a necesitar un poquito hablar como los chilenos. Si te gustó este video, dame un like, comparte con tus amigos. También, si te gustaría tener clases grupales conmigo de inglés, escríbeme. Acá están las redes sociales. Hasta la próxima. Chao, chao. Si te gustó este vídeo, comparte con tus amigos para que también puedan reír un poquito de mí. Y era... Y era un error. Give